Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa luz, esa sabiduría interior que reside desde tu creación. Gracias eh, por acompañarme un martes más, eh, en donde nos reunimos siempre para crear y generar esta conciencia, unidos todos como esto. El programa almas en conciencia para poder estar todos en esta misma sintonía, en esta misma frecuencia eh, y bueno, pues ahora sí que es el momento y el tiempo obligado para para poder eh, nosotros trabajar con eh, nuestra propia conciencia y poder estar eh, aquí en vivo y a todo color, siempre eh, con el apoyo de, de Facundo que, que vamos a estar hablando. Eh, pues de cómo viene junio, que hay en junio, qué nos espera eh, este mes, ¿Qué, qué es lo que va a traer para nosotros. te Recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, saludándote desde Ciudad de México, eh, deseándote que te encuentres excelente, que estés muy bien. Y eh, te recuerdo mis redes sociales, Margarita Mercado, en Instagram, YouTube, Instagram. Eh, el programa de Almas en Conciencia como tal, también Almas en Conciencia tiene su propio Instagram eh, y mi Instagram Margarita Mercado. Gracias, gracias de verdad a todos los que el día de hoy me están acompañando y por favor ya saben que este corazón, este programa se hace de corazones, se hace de corazón, así que por favor regálenme lluvia de corazones todo el programa que eh, sí, ándale Facundo, así como como ahora ya sale en el WhatsApp que ya ya sale en el o este el, el pequeño corazoncito también que es este, este está viendo un pequeño eh, corazoncito por acá así, entonces ahí Ahí ya tenemos, por favor, eh, lluvia de corazones durante todo el programa. Gracias a todos los que eh, hacen posible este programa, gracias a tu ayuda, gracias a todo lo que tú compartes, gracias a, todo, a todas tus recomendaciones. Es que nosotros crecemos y es que eh, nos motiva para poder seguir adelante eh, con eh, las terapias, con los cursos, con, con difundir, con, con compartir, con recomendarnos. Eh, de verdad, eso eh, no sería posible si es que tú no lo haces. Así que gracias de verdad eh, desde el corazón cuando tú compartes, cuando tú eh, nos recomiendas en todos los sentidos. Gracias, gracias. Y eh, Facundo. Eh, Preséntate, por favor, eh, de dónde eres, quién eres, qué haces, porque eh, de pronto eh, hay personas nuevas que no nos conocen del todo. Y este y bueno, pues ahí sería importante que nos compartieras eh, todo sobre ti. Claro que sí, Maggi. Buenas tardes ya a todos nuestros amigos de donde quiera que nos conecten de cualquier parte del mundo. Este bienvenidos a los amigos de España. Bienvenidos. Estamos conectados con ellos ya. Este, pues mi nombre es Facundo, este, aquí tenemos en Monterrey, Nuevo León, la, la cuna de la civilización humana, este, tenemos un consultorio, un centro holístico muy, muy, muy dedicado a la salud de, de todos los que nos contacten, un centro donde trabajamos desde el amor, para el amor, para brindar, este, y pues nos hemos coincidido, como todos los que nos dedicamos a esto, de alguna manera coincidimos con nuestra contraparte, en este caso Maggie con su programa Almas en Conciencia, y una amistad muy, muy bonita que nos une. Este, y estamos aquí para brindarle lo que nosotros sabemos hacer, con todo el cariño y con todo el amor. Gracias Facundo. Y bueno, pues ya eh, ahorita, más adelante, les vamos a compartir las redes también de Facundo para que lo puedan seguir en el Centro CAFA. Eh, así es como, como lo encuentran en su página de Facebook y eh, bueno, pues ahí las sesiones o terapias que también pueden ser ya sea presenciales o eh, terapias a distancia también eh, se pueden trabajar, que sí. eh, hay eh, un Bien. equipo, como siempre nos lo dice, un equipo que le apoya y que bueno, pues son diferentes disciplinas que, que les pueden ayudar a ustedes en eh, poder Hacer esto. Y bueno, pues ahora sí, Facundo, vamos a arrancarnos primero de manera general, cómo nos va a ir en el mes. Y ya el día de hoy tenemos ordenado cómo... Este, vamos a ir dando los, los horóscopos y este, se los vamos a ir dando eh, los opuestos eh, que tenemos, o sea, los signos opuestos. Ahorita no se, no se preocupen, no necesitan saberlo nosotros, ya nos organizamos y ya que ya este, lo tenemos todo destinado para que tú puedas ir escuchando el tuyo o etiquetes a esa amiga, amigo, eh, primo, tía, tía quien sea, para eh, poderlo poner ahí y etiquetarlo de que escuche y esté atento a su signo. A ver Facundo, ¿qué sabes de este mes? ¿Cómo nos va eh, la entrada de Júpiter con, con, este, con Aries, con Marte, con todos los planetas que están entrando en Aries? ¿Qué tal qué tal para todos? Este, podemos sentir ya el impulso de energía, ya podemos sentir que hay este, por ahí algunas eh, cosas que ya se están avanzando, que ya, entre comillas, esta luna nueva nos trajo como un respiro. ¿Tú cómo lo sientes? Pues mira, es un, es un mes muy contrastante. Primero, la energía que hemos estado viviendo viene de menos a más. Estos dos eclipses que acabamos de pasar... Este, no fueron para nada fáciles, fueron casi, casi canibalescos, como la de temporada de septiembre y diciembre del año pasado, algo parecido. Este, y esta, esta temporada nos, si este año teníamos que limpiar los escombros y construir, estos eclipsos los que nos, lo que nos enseñaron y los que vienen en octubre y noviembre, que para nada son menores que este. Este, limpiaron, sí, ayudaron a limpiar y profanaron el piso para poder a partir de ahí construir las bases. Eso fue la labor que, que nos trajo los, los eclipses que acabamos de, de pasar. Nos pegó sobre todo en las uniones, en las relaciones. Desde enero nos están golpeando por ese lado, nos están abriendo los ojos, nos están obligando a una nueva realidad. Este mes en especial nos hace como que llegamos a la etapa superior y vamos a dar un descanso, porque viene la otra etapa. Sí, y viene la etapa decrecente, la que nos va, nos va a pegar en lo sub, de lo sublime a lo terrenal. Esta temporada anterior fue de lo terrenal a lo sublime, y ahora va a ser de lo sublime a lo terrenal. Entonces, pues nos espera una temporada bastante activa, muy, muy, muy activa a todos, a todos los signos, a todos, parejo. Nos, nos esperan muy buenos movimientos, pero estos movimientos ya van a ser más, más enfocados a, a nuestro actuar, ya no a nuestro pensar. Junio es un, año, es un mes 6 en un año 6, estoy hablando de numerología. Este, si lo sumamos, bueno, si por, hablando del mismo 6, nos va a enseñar a trabajar con, con el común denominador de todos. Si en el común de, donde yo me muevo, el común denominador es el amor, bueno, pues por ahí me muevo. Si el común denominador de que, que en donde me muevo es el dinero, en ese, en, en ese terreno me voy a mover. Es lo que nos va a enseñar este, este mes de junio, pero armonizadamente. Ya no va a ser una vorágine de, de comer y de perseguir el, el, eh, la chuleta, como dicen, a, a como del lugar. Va a ser un poco más ordenado. Eso nos va a obligar a a reprimirnos mucho. Y la entrada precisamente de, de, de Júpiter y Marte, y Saturno y Urano, como lo tenemos, nos va a hacer incrementar un poquito las, eh, los estados de ánimo. Vamos a estar muy, en algunos casos, muy explosivos, sobre todo los signos de, de fuego. este los, los signos de agua vamos a estar muy sentimentales. Los, los signos de aire, vamos a estar con ganas de expandirnos, de abrir y me vale, yo quiero expandirme, yo quiero hacer cosas así ¿no? los de tierra vamos a estar más apegados a lo que quiero a lo que voy a hacer, que voy a construir dónde estoy, qué es lo que quiero entonces, junio viene muy muy movido, muy muy movido si no da un descanso de la etapa, de, etapa de, de eclipses y nos prepara para la siguiente pero definitivamente no vamos a descansar ya no quiero saber de eclipses, Facundo Lo que sí es que los horóscopos que se les damos Aquí con, con todo el cariño Y en general, hablo en general Los horóscopos que van a estar escuchando estas temporadas En cualquier plataforma, en cual, con cualquier personaje Van a ser, eh, como siempre, horóscopos generales Sí, no van a ser personalizados. Si los quieren personalizar, ya nos contactan ¿verdad? para poderles dar algo más personalizado. Pero son muy generales. La única diferencia es que nosotros estamos en hablo de May, y nosotros CAFA, Centro Horístico Monterrey, este, buscamos darles un escenario, un escenario real a como vienen las cosas, para que ustedes tomen la idea de que, bueno, me, me sonó esto con mi signo, pero no totalmente, bueno, Busquen su signo ascendente. Si yo soy, no sé, por decirle, yo soy cáncer con ascendente Leo. Bueno, pues me suena un poquito de cáncer. Bueno, voy a buscar a Leo para complementar. Y muy probablemente ahí tengan un mensaje más claro. Si no, vean este programa y en la noche vuelvan a ver. Y les aseguro que van a encontrar un mensaje. Sí, seguro, seguro. Eh es estar abiertos y receptivos porque nada es, nada es coincidencia, todos son las, las sincronicidades, las diosidencias eh, que pues, nos están apoyando en que nosotros podamos eh, tener conciencia. Eh, por eso el, el nombre de, del programa, porque todo, todo es esa creación de conciencia y que mientras estamos conectándonos con esta nueva frecuencia y también el, el que la entrada de Venus en Tauro también eh, nos marca esta parte de, de amarme yo, de darme ese respeto, amor propio, eh, porque no puedo dar algo que no tengo algo que no soy, algo que no he identificado en mí y formado esa estructura y aprenderme a escuchar, saber eh, dónde estoy parada, dónde estoy parado para poder avanzar, eh, cambia completamente el resultado de todo lo que nosotros eh, venimos haciendo y pues este mes, eh, como bien dicen, o sea, es como esa... Sí, entrada de que, de que muchas cosas ya se van a poder aperturar en cuestión económica. Vamos a ver ya más avances, como que ya vamos a estar como respirando un poco más. Eh, para los que sintieron parada la, la parte económica, este, para los que estaban resolviendo temas que ya se les va a dar como esa salida, ese escape. Pero sí desde esta parte de cuidar la parte impulsiva. Eh, cuidar esa parte eh, guerrera que podría salir de todos nosotros y que sería como esa afán de luchar y dices, a ver, o sea, realmente lo que me está llevando esto es a poder tener paz, o sea, lo que yo voy a hacer, el paso que voy a dar, me va a traer más paz o va a traer energía de, de golpe, de, de enfrentamiento, de mayor discusión ¿O realmente lo estoy haciendo desde esta parte asertiva de poderme comunicar mis deseos, mis pensamientos, mis emociones, que todas son válidas, pero hay que aprenderlo a hacer de manera asertiva? Entonces, eh, es un mes que tenemos que trabajar con nuestra asertividad, con nuestro merecimiento, con, con esta conciencia de, de saber quién soy yo y cómo me comparto al mundo. ¿cómo, ¿Cómo puedo dar esa, esa, eh, eso que soy yo? Pero si no he trabajado en saber quién soy yo, ¿cómo voy a poderlo compartir? ¿Eh? O sea, ¿qué voy a compartir si ni siquiera tengo esa orden y estructura en mi interior? Entonces, eh, te invitaría a que verificaras esa parte de ¿estoy siendo realmente lo que quiero ser? Estoy caminando hacia lo que yo quiero verme realizado en todos los sentidos, familiar, profesional, de amistades, de amor, o sea, realmente lo estoy haciendo, estoy caminando en esa congruencia y si la respuesta es no, entonces evalúate, ponle pausita eh, y date cuenta, o sea, ve trabajando sobre la marcha de... de qué es lo que quiero ver manifestado en mi exterior, porque es mucho de lo que yo no he trabajado, todo lo que veo en cuestión de, de golpes, heridas, eh, traiciones, iras, celos, enojos, es mucho de lo que no está en paz mi corazón. Entonces hay que comenzar a, a observar toda esa parte eh, que no hemos aprendido a observar de, de nuestro exterior que es ese termómetro que nos está diciendo hacia o sea, dónde vamos caminando entonces pues así viene junio y vamos a empezar ahora sí ya con todos los horóscopos que ya nos están esperando dicen oigan ya yo aquí soy Libra, Leo por acá nos están diciendo saludos a María Can Castilla, yeah. Luti Belmond, Adriana Salinas, Loli Mendoza y eh, Vamos por acá, Crisanta, Luz Estrada, Luz Vargas Flores, Raquel Díaz Perea. Olga, eh, Barrón, por acá nos dicen que quieren consulta, pues aquí ya cualquiera de los dos trata de, de mandarnos mensaje, ya sea aquí en Almas en Conciencia o a Facundo en Centro Cafa, ahí lo vamos a poder encontrar. Morris, Morris, nada qué milagro, Morris, mm. que nos escuchas. Edgar, Margu. Por fin se reporta. Margu, Bill, este, Claudia Reyes, bienvenidas, yares Espinosa, Norma Leticia, dice soy Géminis, dice ansias de mis consejos, Princes, nena, Mimi, saludos, Hilda, sí. Cervantes, Viri de Luna Romo, Nora Ramos, Nina Mar, saludos y bendiciones, Nina. y ahora sí, mira, por acá ya nos dicen, yo soy Acuario, Beli, Beli, saludos, mi querida Beli Guadalupe Rodríguez, besos, y bueno, pues, ahí está, vamos, ahora sí, con nuestra ayuda de, de corazones, y eh, vamos a iniciar con, tan, tan, tan, ¿quieren saber?, ¿realmente quieren saber?, ¿Con quién vamos a iniciar? <risa> vamos a iniciar con Aries. Aries, Aries, Aries. Ahorita que está el cielo y todos los planetas pasando por Aries, va a ser una... una un desfile que va a tener Aries de todos los planetas, muy especial, muy, muy, muy característico de, de ellos, es... De, y que dicen que esta conjunción de, de Júpiter, Aries, no se daba, bueno, que tiene que pasar 12 años para que esto pase, pero en realidad, o sea, no van a pasar 12 años, va a ser más tiempo eh, para que vuelva a pasar esta conjunción, entonces hay que aprovechar este impulso energético que tenemos. Cada, de hecho, todos los planetas llevan un ciclo, cierto ciclo se va cumpliendo en el de, en el de Aries con, con Júpiter, es, es este, este. Pero todos los, todos los pasos de los planetas nos van poniendo pruebas. Los, los transcursos de los planetas en, en, en cada signo son, son los exámenes que nos ponen en la escuela para ver si, si aprendimos la lección. Este, precisamente que mencionaba lo, lo, lo del volver a nuestro interior es, es más bien volver a nuestro niño. Es el que nos va, nos va a estar... Hablando a nuestro niño interno. Entonces, lo interesante de esto es de que nuestras heridas de la niñez en este mes van a salir. Parejo. Para todos. Claro, por Aries. Es para todos. A ver, ahora sí. ¿Qué le dices a Aries, Facundo? Aries, trabajo. Este, salud y amor. Trabajo. vienen Viene el trabajo, vienen muy bien. Vienen avances en papelerías, este, créditos, este, cuestiones legales. Este, en salud vienen viajes, viene una etapa de relax, viene una etapa de entender que ya no debo estar casándome con esta idea. Viene una etapa en la, en la que yo tengo que poner un, un límite definitivo de lo que sea, pero principalmente por mi salud. Si la relación me está causando problemas con mi salud, límites. Si este trabajo me está causando problemas con mi salud, límites. Si pensar con, de esta manera con este equipo de gente me trae problemas de salud, límites. Son límites para la salud. El amor mmm, viene muy bien. De hecho, Arias es muy bendecido. Digo, tiene Júpiter ahorita, es el dios padre, Júpiter, Zeus. Cristo, o la divinidad que usted ustedes le quieran poner, este, viene muy bien, viene una etapa de compromisos, este, amarrarse o sí decir que ahora sí yo quiero estar contigo porque yo quiero, no porque nuestro compromiso, nuestro sentimiento diga no, porque yo quiero, ya es un nivel sentimental superior, ya no es el contacto físico, el, el, el básico, sino ya es más sublime, como le decía ahorita, de lo más sublime a lo más terrenal. Ese es, ese es Aries, sobre todo, Aries va a estar muy muy en los negocios. Aries va a estar muy bendecido con la comunicación. Con la comunicación, lo que es cobrar, lo que es este amarrar clientes a los que se dedican a las ventas. ¿Qué okay. es Bueno, pues ahí tienes, a Aries, eh, a tomar nota de todo esto que se te está compartiendo. Y por acá eh, tenemos. Para Aries dice, yo soy el ángel enviado por el cielo para protegerte y alejar lo negativo. Nada puede perturbarte porque mi escudo de luz te defiende con toda la fuerza. Eh, la invitación para Aries es, no odies, medita por favor, estate más en contacto con, eh, contigo antes de accionar. Sé que eh, es complicado para un Aries, pero... Ahí te están dando tu tarea, ese es tu ejercicio, tu ejercicio de vida. Y eh, okay. también <ríe> contenerse. Y eh, atento entre los desru... Desru... Perdón. Atento entre los despreocupados. Despierto mientras otros duermen. Veloz como una carrera hípica. Deja a sus competidores atrás. Entonces, este es, eh, les, les estoy incluyendo un mensaje de este oráculo bonito que tengo, que es eh, este nuevo que, que es muy profundo y bueno, pues ahí está esa frase para ti. Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen, veloz como una carrera hípica y deja a sus competidores atrás. Así que adelante. De hecho, ese es el, el, el resumen de de que Aries está aspectado con, con Dios Padre, con Júpiter. Sí. Entonces, ahí está eh, Aries, atento, atento para ti. Y ahora vamos, como les dijimos que vamos a dar opuestos, sigue Libra. Libra. Libra. Mm. Libra tiene bien aspectado lo que son los estudios. Este, de los estudios me refiero no solo a lo académico sino a estudios clínicos este, esto en, en salud este, se requiere fortaleza para que Libra levante, se levante nuevamente de donde estaba o si últimamente los Libra han estado muy muy quejumbrosos este, de diferentes situaciones les está pegando les está pegando las la, la, la repercusiones de este de este medio que ha sido, pues les ha permitido ser un poco más desenfrenados, es el signo que más les ha dado vuelo para que le den, para que me entiendan, eh, les está dando todo para ver cómo reaccionan. Este mes es cuando les va a hacer el examen de que, ah, te, te alocaste, bueno, ahora vente, vamos a sentarnos para que veas qué hiciste, ¿sí? En, en el amor vienen nuevos inicios. A los que tienen relaciones ahorita, eh, viene un examen de confianza. El basto está volteado. Viene un examen de confianza y en el trabajo vienen replanteamientos de nuevas cosas. ¿Qué voy a hacer ahora que estoy aquí? ¿Me quedo o me voy? Viene un momento en el que en el, a partir de aquí es una nueva historia y a partir de aquí fue otra historia. Viene un, en general viene un junio muy, muy renovador para Libra, este, les duela o no les duela, va a ser muy renovador, pero va a, estar, va a ser para bien, va a ser para bien, estos frutos los van a ver surgir otra vez para, para octubre. Para octubre van a ver los frutos de las decisiones que tomen en este momento. Ahí está eh, Libra, esta información para ti. Eh, y bueno, para Libra vamos a ver qué ángel eh, le corresponde. Bueno, este consejo de los ángeles es, yo soy el ángel que viene a ti para liberarte de las preocupaciones. Arrójate en mis brazos y aflójate. Ven, te espero con mis alas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame. Ahí está la prueba. Y lo que vas a estar recibiendo, Libra, este mes son señales del cielo. Da gracias porque vas a tener ese contacto divino con eh, el cielo. Y mira, de verdad, o sea, todo va este, justo así, como, como este hilito, hilito, hilito de media, que todo se jala así. ¿no? Eh, en el, en el, este oráculo de Buda te comparten y te dicen, sé telegráfico, escucha solamente aquello que sea significativo. Lee únicamente lo que tenga sentido. Evita lo innecesario, lo irrelevante. Habla exclusivamente a lo que te atañe al asunto. Haz que cada una de tus palabras sea tu corazón. No vayas diciendo cosas como si fueras una gramula. Y te dicen, controla tus palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? <risa> A ver Facundo, creo que te me congelaste por ahí, Este, no sé si por ahí estén ocupando el internet, pero te me congelaste. Creo que Facundo está teniendo ahí problemitas con su, eh, o soy yo. Eh, el que está teniendo problemas con su internet. Se congeló la imagen de aquí de, de Facundo. Y bueno, pues ahí está. Eh, mientras tanto, vamos a ver si se restablece. Eh, por favor, no dejen de enviar corazones de que sigan compartiendo este programa, eh, de que sigan haciéndolo. Eh, extensivo eh, todo, todo, todo, todo para que eh, podamos nuevamente eh, pues retomar y seguir creciendo y como les decía en un inicio esto es gracias a tu ayuda gracias a todo lo que tú nos ayudas eh, compartiendo y bueno pues aquí estamos justo para eso, para poder extender esta, esta parte de, de almas en conciencia Facu regresaste <ríe> como que por ahí Bien. este no sé si andan ocupando el internet eh, en tu casa, pero seguramente por ahí a lo mejor alguien más está ocupando el internet y a veces eso hace que, que se vuelva un poco más lento, no sé si eso estuviera pasando. Si quieres ir a checar o algo, este, te podemos esperar. Eh, ¿Sí? ¿No? <ríe> ok. Y bueno, mientras yo aquí voy a hacer un anuncio, eh, les recuerdo que ya estamos por iniciar 14 de junio. Seis meses de curso de eh, curso de milagros. Cambio de perspectiva, cambio de la interpretación del mundo, eh, crecimiento de amor incondicional. Eh, es, es tener esa conciencia eh, de saber en dónde estás parado y hacia dónde vas y la manera de poder construir eh, esta conexión con tu Dios interno, esta conexión con tu ser, eh, con tu divinidad, el tomar este curso te da esa profundidad de saber quién eres, ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Y es esa guía que muchas veces eh, surgen, ¿no? Todas esas incógnitas a nuestro alrededor que no sabemos cómo hacerlo, desde de dónde conectarnos y Curso de Milagros te da un cambio de perspectiva, una nueva forma de interpretar, ser, saber y vivirte en el mundo. Eh, las inscripciones siguen abiertas. Eh, puedes inscribirte. Es, iniciamos 14 de junio. Tenemos dos mole, modalidades de pago, ya sea que tú pagues el curso completo o mensualidades. Entonces tú puedes hacerlo de esta forma. Eh, te va a servir mucho, de verdad. Eh, inscríbete, pide informes al 55%. 36 97 78 19 55 36 97 78 19 y de verdad eh, estos cursos se han hecho tan hermosos hemos eh, digo coincidencias de la vida eh, se ha hecho círculo de mujeres eh, en curso de milagros se hace un círculo de mujeres un círculo de, de protección en donde Todas nos vamos eh, construyendo de acuerdo a nuestras experiencias de vida, de acuerdo a lo que vamos viviendo. Eh, este curso de verdad ha sido como súper terapéutico para todas las mujeres eh, en que van saliendo las problemáticas de su día a día y entre todas vamos construyendo desde el amor, desde la conciencia y eh, este círculo de mujeres en curso de milagros de verdad ha sido mágico y pues ya han sido varias las, las graduaciones. Eh, y que me acompañan aquí en esto. Entonces, es, es muy hermoso y espero que te des la oportunidad de eh, vivirlo. Ahora sí, Facundo, ya que ya estamos ahora sí nuevamente de regreso, seguimos eh, con Tauro. Ah, los Tauros. Eso no se van a quejar este mes, te lo seguro. Van a tener las bolsas llenas. Sí. Tauro le va a ir bien, a manera general, le va a ir muy bien en las cuestiones económicas, en todo lo que sea profesional. Ahorita la palabra de Tauro vale. Ahorita la postura de Tauro vale. Ahorita lo que arregle o acuerde Tauro vale. Entonces, pues obviamente, como vale, echa para van a tener un excelente mes este, los taurinos. En la salud, este, se les pide nada más que pongan atención, son muchas reuniones de trabajo, son muchos, pues vámonos a, a relajar un rato con las personas que vienen de viaje, lo, lo que hacemos las gentes de negocios cuando, cuando empezamos a recibir gente de otros lugares. Este, nada más tengan cuidado, tengamos cuidado, Tauro, los, los taurinos, tengamos cuidado de nuestra salud. Sí, es un mes que nos va a demandar mucho energía, nos va a demandar mucho, mucho movimiento de materia gris. Y, y Tauro normalmente este, es pausado, es, voy a arreglar todo, pero a mi paso. Entonces esta vez, ¿no? Esta vez es un toro de lidia que sale al redondear a su primer cuarto, este, y en el primer cuarto después del paseillo el toro es el que sale rompiendo. Eso es lo que va a ser Tauro en este, en este mes de junio. En eh, cuestión sentimental, viene bien, muy bien, Tauro. En general, a los, a los signos del zodiaco nos va a ir bien en lo sentimental. Es un mes así como que para recogernos tantito y sobarnos las heridas uno a otro, ¿no? Y ahora sí, siguen las trancazos. Pero Tauro, en este caso, le va a ir muy bien, muy, muy bien. Este, sobre todo en el sentido del núcleo familiar. La pareja está, digamos que asegurada, por decirlo menos. Pero aquí lo que me está hablando es del clan familiar. Hijos, padres, pareja, todo el conjunto familiar va a estar muy bien aspectado. Aspectado en el sentido de que si hiciste una buena tarea con tu familia, en este momento va a estar contigo. Si no hiciste un buen trabajo con tu familia, tu familia te lo va a demandar en este mes y tienes que hacerlo. Ok, Así. bueno, pues ahí está eh, para ti, Tauro, este, este mensaje y bueno, pues atención, atención en todo esto que, que tú vas eh, viendo y haciendo. Eh, por acá, para, para Tauro, eh, te dicen, yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar. Vuela, suéltate. Hoy te doy el don del cielo, una nueva energía para vivir con plenitud. Aprende a recibir, Tauro. Y estás recibiendo este ¿Qué mes. Es? Este, ¿Qué es? es que Es un ángel como tal nada más, o sea, la energía angélica que, que está eh, trayendo. O sea, solo es así, la energía de, de este ángel que llega en presencia. Y bueno, estás recibiendo. El corresponde en este momento. Ajá. Así es, o sea, el ángel que, que es este, digo, ahorita ya van dos, tres que no les di que ángel, pero si quieren ahorita les puedo decir el arcángel, que creo que eso es lo que siempre les doy y ahora no, porque cambié la dinámica de meter este, a Buda, pero les puedo dar el ángel, claro. Eh... Bueno, pues aquí hablamos sobre el apoyo espiritual que se te está dando, eh, Tauro. Recuerda que no nada más tienes eh, ángeles a tu alrededor, sino también guías espirituales que te están eh, ayudando con tu misión en la tierra. Así que eh, siéntete atento y protegido de que esta energía está disponible para ti. Y bueno, pues aquí, este, de acuerdo a este oráculo, te dicen... El silencio puede ser el de un cementerio o el de un amanecer. El silencio puede ser de un pájaro en vuelo o el de un cadáver. Ambos son silencios, pero di diametralmente opuestos. El silencio de un cadáver tiene que evitarse. El silencio de una flor tiene que embeberse. El silencio de una flor hará de ti una flor. El silencio de un cadáver hará de ti un cadáver. Desde el exterior, ambos parecen lo mismo. No te dejes engañar por las apariencias. Fíjate siempre en lo esencial en el corazón. Desde fuera, pueden aparentar ser iguales. Dos cosas que son totalmente opuestas entre sí. El buscador tiene que ser muy cauto, muy consciente a cada paso que da, porque lo falso es muy fácil de alcanzar. Es muy fácil de morirse. Y sin embargo, es muy difícil estar rebosante de vida. Parte de el silencio. Entonces, eh, vamos a retomar para todas las personas que están aquí, eh, recordarles que Aries te protege el arcángel eh, Chamuel, Libra te protege el arcángel Miguel y para... Tauro, eh, te protege el arcángel Saquiel para este mes. Ya saben, sus velitas rosa, este, su velita morada y, este, y bueno, pues ahí está la energía de, de estos ángeles presentes eh, con ustedes. De acuerdo al rayo, de acuerdo al ángel, es el que ustedes pueden prender este inicio de mes. Y vamos ahora con escorpión. En esta ocasión, Scorpion es muy especial para mí. Sí. Escorpión, en el trabajo, vienen muchas transformaciones. La misión para la que fuiste mandado o mandada, dependiendo, está cambiando. Tiene muchos cambios. Ya viste los, primeras, los primeros frutos de tu trabajo síguelo alimentando, síguelo alimentando con la con la mentalidad de frialdad, de cero, este, y que puedes estar aportando un futuro a un clan. ¿sí? En la salud. En la salud vas bien, pero recuerda que una mente enferma es un cuerpo enfermo. Una mente que no pone atención a sí mismo es un cuerpo que se está descuidando. Entonces, manéjalo, manéjalo de esa manera. Recuerda que las enfermedades son todas, todas, todas, todas son emocionales. No importa qué enfermedad me digas, todas son emocionales. Si no, consúltenos con, con, con la bioenergía y les vamos a decir. La biodecodificación nos, nos habla de, de que todo es energía. Y en este caso las enfermedades no son una solución. En lo sentimental, el amor está tocando tu puerta. Así de sencillo. Eres la persona que ahorita está levantando el aro de oros y diciendo, me voy a dejar querer. Es hora de dejarme querer. Merezco que me quiera. No significa que aceptes, sino simplemente merezco que me quiera. Por fin es tiempo para ti. Dedícate a ti. Y si lo enlazamos, el trabajo te va a traer salud y eso va a hacer que te quieras más. Ese es Scorpio. Ok, Scorpio. Pues ahí está tu tu tiempo de, de trabajar para ti y de ponerte atención y fíjate que sí va muy a lo que nos están dando los consejos los ángeles y mira le dicen yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscas sabes lo que tu corazón necesita el cielo el día de hoy está para dártelo entonces Aprender primero a escuchar qué es lo que requiero y entonces también podérselo pedir a Los Ángeles eh, te va a ayudar mucho. Y aquí dice, en contacta con la música. Pon atención qué es lo que estás escuchando porque muchas veces la música... Eh, trae ahí ese mensaje, ¿no? Eh, de pronto escuchamos música con sufrimiento, que, que me duele, que esto, que lo otro, que traición y miedo, pero también hay música que nos construye y que nos eleva a la, la vibración. Entonces, eh, Scorpio, el consejo de Los Ángeles para este mes es... Eh, Escucha música que te construya, escucha música que eleve tu vibración. Eh, ojo con lo que estás, eh, ojo eh, con las orejas, <ríe> con lo que estás escuchando. Eh, bien, bien, vale. Vale. Y eh, pues eso, atento, atento, atenta a lo que estás escuchando. Y eh, el consejo de Buda para, para este mes, Escorpio es la vida es corta, fugaz, muy fugaz. Y, la desperdicias peleando? Esa es pregunta. ¿Y tú la desperdicias peleando? Utiliza esa energía para meditar. Es la misma energía que puedes usarla para pelear o aprovecharla para transformarla en luz. ¡Pum! Así de ¡Pum! O sea, ha sido más claro. Mira que está. Oh, sí, dice, también, tú también pasarás la mejor vida. Parece. Y dice, tú también pasarás la mejor vida. ¿Sabiéndolo? ¿Cómo puedes pelearte? <risa> Ay, esto estuvo intenso. Que conste, nosotros no lo decimos, lo dicen las cartas. ¿eh? Lo dijo Buda, lo dijo Buda. Lo dijo Buda, tiene la culpa él. Al Dios Zeus. Júpiter, Por favor, sigan sí, nos mandando corazones, amén, amén. compartiendo, compartiendo, y gracias aquí a las estrellitas que ya veo que nos están mandando, gracias, gracias, gracias. Eh, tenemos que llegar casi, ya estuve checando, y tenemos que llegar casi, casi a las diez mil estrellas, no sé cuántas, para poder juntar y que eso se active, y entonces poder empezar a recibir recompensas. La exigencia de Facebook es, tenemos que llegar a no sé cuántas millones de estrellas para que ya después de eso se libere, y entonces, en poder Pod podamos empezar a recibir eh, económicamente eh, un peso, dos pesos. <ríe> y este. ¿Por eh, algo se empieza? Así es, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? <ríe> y bueno, pues ahí está eh, el, el ángel que acompaña a Escorpio eh, este mes es el arcángel Gabriel. Veo mucha energía blanca para Escorpio Entonces ahí está el arcángel Gabriel Escorpio te está acompañando en este momento. Y vamos a ver qué signo sigue y qué signo le corresponde a Escorpio. Bueno, ya dijimos Tauro, Escorpio. Ahora seguimos con Géminis y después Sagitario. Pero vamos primero con Géminis. Ay, los Géminis. ¿Cómo quiero yo los Géminis? Son, son tiernos, son son Géminis, son Géminis. <risa> este, en el Fui trabajo. Cuestión laboral, este, Géminis ahorita está con las repercusiones con la luna, ¿sí? los eclipses se dieron con ellos, este, están ahorita en su signo, su signo solar, y están haciendo trino con varios, varios planetas, para no burles con toda este parafernalia, este, Géminis ahorita lo que se proponga lo va a lograr, ya era hora. Este, se acuerdan que en misiones anteriores le decía a Géminis, y no aquí por Amas y Conciencia, sino también en nuestra página, en nuestros textos que subimos, que subo, este, la etapa de paciencia de, de Géminis va a empezar a tomar frutos, ¿sí? Vamos a empezar a tener recompensas, en todo sentido, ¿sí? En todo sentido vamos a tener recompensas, este. Hay mucho trabajo que hacer, sí, sí hay mucho trabajo que hacer. Hay que levantar de las ruinas toda nuestra, nuestra realidad. La salud va a estar, este, va a tener, vamos a tener algunos, algunos, algunos llamados de atención, pero son, son lógicos, después de la temporada que hemos tenido Géminis en, a lo largo de este año, es lógico que tengamos alguna repercusión en la salud, pero van a ser mínimas, van a ser librables, digámoslo de esta manera. Eh, la medicina alopática... Puede ser, una, puede ser una opción. No se descarta. No estamos peleados con eso, definitivamente. Al contrario, apoyamos. Pero más que nada nos inclinaríamos en la cuestión emocional. ¿Sí? Me va a dar gripa. Me voy a enfermar de gripa. Concedido. Tienes gripa ahorita en este momento. No, no, no, no. Siento que me va a dar gripa, pero no, no me va a dar. No, no, no me preocupo. Este jugo de limón me va a ayudar a me la gripa. Ponle y se te quita la gripa. Ya no te da la gripa. ¿Sí? Todo es cuestión mental. De y en lo sentimental tienes un rey que te está acompañando todo este año te ha estado acompañando y años anteriores y si nos vamos a la historia tienes un rey que siempre ha estado a tu lado por mucho tiempo voltea a verlo checa quién es ¿sí? y aprende sus lecciones Géminis viene muy muy cargado de buenas cosas. Géminis, al igual que Tauro, este nos van a hacer valer su palabra. Si yo lo digo es porque yo me estoy respaldando con mis acciones. Esa es la verdadera fe. El origen de la fe es ese. Yo digo y aseguro porque mis acciones me respaldan. Esa es la fe. Y Géminis en este momento va a hacerla valer en toda la extensión de la palabra. En la salud, en el trabajo, en el amor, en todo. Y eso, y eso implica poner límites a todo el mundo. Por fin Géminis se va a empezar a levantar. Felicidades Géminis. Bueno, pues ahí está, Géminis, el tip para ti eh, de Facundo. Y bueno, vamos a complementarlo con este mensaje de los ángeles Géminis, que por acá nos estaba diciendo, Mimi, yo soy Géminis. Eh, y Edith Meda ah. dice, Capricornio. <risa> ah, sí, es cierto, Géminis. <risa> Mimi. Eh, bueno, pues para los Géminis, dice, yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira, siéntese un dulce calor. Un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Y bueno, pues justo eh, hablando de esto es un nuevo comienzo te espera. Ya estás listo. La puerta se está abriendo para ti. Se está abriendo, te está dando eh, todo lo que requieres. Ahí están los caminos abiertos para Géminis. Y vamos a ver la recomendación de Buda. <ríe> Dice... Tranquilamente considera que está bien y que está mal, aceptando todas las opiniones por igual, sin apresuramiento, sabiamente. Observa la ley. Dice: No tengas ningún prejuicio, estamos muy llenos de prejuicios, somos un manojo de prejuicios. Cuando creemos que hemos llegado a una conclusión, no es más que una decepción. Una vez más te encuentras en un prejuicio introducido por la sociedad, por la iglesia, por el estado. Eres una víctima de los muchísimos intereses creados que te rodean con ojos codiciosos para explotarte, para extraerle la sangre y el alma. La próxima vez que creas haber comprendido o visto algo, observalo. Retrocede e intenta ver. ¿Es algún prejuicio del pasado que de pronto aparece otra vez con una nueva forma, un nuevo formato o nuevas palabras? Y quedará sorprendido. Así es. Entonces. Está llamándoles a que tengan paciencia. Y también Observe. a no caer en, en los mismos eh, situaciones errores. del pasado. Errores del pasado. Eh, ya aprendiste. Ahora ponlo en práctica. Ya te caíste, raspaste, lastimaste y demás. Ahora. Ya tienes la opción de ponerlo en práctica, de que, oye, se está aprendiendo, ¿no? O sea, la alerta, y ahí estamos en, en naranja, entonces algo te quiere decir la vida. Y si vas a hacer este nuevo comienzo, pues que no sea volviéndote a tropezar con la misma piedra, ¿no? Fíjate que Libra y Géminis tienen mucha similitud por la dualidad que manejan: Libra en sí. el equilibrio y Géminis en su equilibrio de personalidad. Doctor Géminis, por ejemplo este y aquí está hablándole a Géminis para que cambie el chip por fin por fin entienda de que tiene un mundo abierto frente a ellos nada se cambie la mentalidad sí uh -huh. ya no decir si todo el mundo me dice que soy fracasado pues bueno pues soy fracasado ¿eh? entonces así me va a tocar no te dicen fracasado porque ellos no han intentado por ese camino la carta de loco aquí a Géminis le sale mucho mucho uh -huh. que le sale a Géminis la cosa de loco. Pero el loco no es precisamente el loco, el fracasado, el tonto. No, no, no, no. Al contrario, es el idealista que pone la, la mirada allá. Así y es. Que hace, que hace que Sagitario se agite, se agite, se agite vaya por un amor, de cierta forma, para que su flecha se apunte. ¿Dónde? Donde dice Géminis. Así es. Entonces, eh, Géminis, a poner atención en esto, el arcángel que te acompaña es el arcángel Rafael, que está contigo. Y ahora vamos con Sagitario. Sagitario, precisamente, van de la mano. Rara vez se separan por favor, eh, háganos saber que están ahí <ríe> ya no veo participación, nada más que nos manden corazones para saber que siguen aquí conectados con nosotros y eh, bueno pues ahí también mándenos sus stickers para saber que están ahí todavía conectados con nosotros, y eh, Sagitario a ver Facundo, cuéntanos Sagitario en lo, en lo sentimental, aquí me está obligando a hablar primero sentimental, en lo sentimental van a tener que poner las cartas sobre la mesa ya es hora de poner cartas sobre la mesa. Ya estuvo bueno. O te quedas o te vas. Ya no hay de dos, de dos tintas o de dos, de dos sopas. O te quedas o te vas. Punto. Así es lo que me dicen tajante. En, lo, en la salud, me dicen que tienen que trabajar todavía mucho. Este, me vuelve a salir consumo de agua. con Tomen agua. Y... Y hay algo muy curioso, me habla sobre las ganas de vivir, la sangre, cosas de la sangre. Este, alimentemos la sangre, coman betabil, coman ensaladas verdes, coman el carrito de los frijoles. Ese es milagroso en todos los sentidos. Este, alimentense, cuídense la salud, sobre todo en ese sentido. Este, vuelvo a recordar que la salud tiene orígenes emocionales. Entonces Busquemos qué es lo que nos está pegando, qué es lo que nos, quién nos falló, sobre todo. Las expectativas le hacen mucho daño a Sagitario. ¿Por qué? Porque Sagitario siempre tiene expectativas muy altas. A donde mando la flecha, hasta allá debe de llegar. Pero muchas veces el objetivo está más abajo. Entonces, ten cuidado, Sagitario, con las expectativas que te marcas. En el trabajo, es un mes excelente, si a Géminis y a Tauro le estaban pintando excelente, para ti le vas a quitarlos si y yo les digo por donde vayan, ¿Sí? tú le vas a dedicar el camino a Tauro y a Géminis, este, vienes con todo, con todas las espadas envainadas, vienes poniendo, quitando a tu gusto, pero siempre Sagitario busca la ecuanidad, este, busca el balance, busca la excelencia en pocas palabras por eso su mira siempre está más alto nada más sagitario ubica un poco más exactamente, ubica un poquito más la eh, la distancia de la excelencia acuérdate de Pan el, el dios griego acuérdate de Pan este, cómo andaba con su, con su, con su, con su flecha para donde él tiraba entonces recuerda la historia dale una vuelta y, y ubícate pero de que vienes triunfante, vienes triunfante en lo económico. Por ese lado no te preocupes. Bueno, pues ahí está Sagitario y el consejo de los ángeles para Sagitario es Yo soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad. Déjame entrar a tu vida. ¿Sientes el alivio de tener protección del cielo? Te estoy dando una fuerza poderosa. Te doy fe que actúes con fe, tus actos en este momento deben ser una prueba para ti en cuestión de confiar, confiar, confiar desde tu corazón, desde contactar eh, con lo que estás sintiendo y ser congruente con esto. Y el consejo de Buda para este mes es si determinas tu rumbo por la fuerza o con prisa, te pierdes el proceder de la ley. Dice, la existencia está disponible en toda su belleza y bendición solo para aquellos que viven de forma relajada. No por la fuerza, no con prisa. Aquellos que no se apresuran, que no corren, que no son ambiciosos, que no están comprometidos con un futuro todavía no existe. Está disponible para quienes descansan en casa en el momento presente, tan relajados como si no existiera otro momento. Este momento lo es todo. En ese estado de relajación, el Tao abre sus puertas. Buda al Tao lo denomina Dharma. En inglés no existe el sinónimo auténtico del Tao o Dharma. Por eso se ha traducido como la ley. Es una palabra pobre. La ley no indica realmente el significado de la palabra Dharma. Dharma quiere decir la naturaleza de la existencia. Dharma es la armonía de la existencia. Dharma es aquello que mantiene la existencia unida. Dharma significa la interconexión universal. Es una palabra multidimensional, tremendamente cargada de significado. Decir la ley es reducirla a una palabra unidimensional. Oh my god, qué fuerte. O sea que el karma para ellos es lo que tenían que arreglar. El dharma es la mentira. Tendrán dharma. Claro, a todas acciones siempre hay una correspondencia. O sea, finalmente es energía. Lo que tú das recibes. Ahí está, ¿no? Presente. Entonces ahí está la energía para, disponible para mis bellos Sagitarios. Eh, bien buena onda los Sagitarios siempre. Bueno, al menos ya así sí. me ha pasado. Y eh, para ti el ángel eh, que te está acompañando en este momento... Es eh, el arcángel Jeremiel, dice, está estoy a ti, a, contigo con esta fuerza divina eh, para poder trascender muchas cosas en cuestión de fuerza, de poder, pero no desde la agresividad, sino desde la compasión. Eh, y para esta Ilse que me estaba eh, preguntando, Ilse, eh, no es lo mismo tu oráculo personal el que te saque de cumpleaños al oráculo de los signos, entonces puedes prender las dos velas eh, porque le corresponde a ella en su oráculo de cumpleaños otro arcángel, pero eh, pues de acuerdo a los signos también eh, es otra disponibilidad energética, entonces puedes prender las dos velas sin problema. Eh, Vikingo, saludos, saludos y platicamos por WhatsApp con todo gusto este y, y vemos ahí este a uh, Vikingo, que ya está por iniciar, también nos dijo que un curso de chamanismo, este igual lo vamos a tener de invitado para que nos platique todo el chisme de lo que tiene planeado. Ahora vámonos con cáncer, ¿quién es cáncer por aquí? Ya entre los comentarios se me perdió, a ver, ¿quién es cáncer? Dice Laura, ah, y Laura también, ella es Scorpio y este, y le gustó el mensaje <ríe> que le dieron acá de Buda. <ríe> es... Laura, Laura es este escorpio y nos dijo aquí. Rosa Santillán, saludos, dice llegando tarde, pero este veré el programa completo más tarde. Vikingo dice que es cáncer. Este Loli, este, Maggie, dice me puede decir dónde te escribo oh, para eh, transferirte uh -huh. lo del curso? Sí, mándame WhatsApp al 55 36 97 78 19. 55. 36 97 78 19 en la página de almas en conciencia ahí este en la información viene mi whatsapp personal entonces tú puedes mandarme ahí whatsapp y yo con todo gusto eh, te voy a responder por favor este, sean compasivos conmigo y que sean en horarios de trabajo de 9 a 7 de la tarde por favor <ríe> porque me han mandado mensajes a las 12 de la noche Digo si estoy despierta pero no para resolver temas de trabajo mi mente tiene que estar en paz <ríe> sean compasivos conmigo por favor <risa> ok bueno pues vámonos con cáncer a ver Facundo que ese es tu signo yo sé que tú eres cáncer cuéntanos tu chisme <risa> y aquí estamos para chismear el día de hoy <risa> Nos encontramos, nos damos el abrazo. Mira, <risa> y les gusta el cáncer, Ay, ¿eh? Y les doy muy buenos qué amigos. bonito los de cáncer. Super <risa> Cáncer, pues no la de nosotros este año, Vicky, definitivamente. Tú ya lo sabes. este Pero fíjate que eh, cáncer eh, viene experimentando este cambios muy profundos. Este... Eh, Cáncer empezó con lo sentimental, pasó a lo familiar, está en lo laboral, en a la cúspide y ahora empieza otra vez de regreso. Nos va a tocar un poquito más relajada la cosa, en cierta forma, este, pero ahora nos va a pegar en el servicio, no en el servicio de la casa, no, no, el servicio que brindamos y nos va a pegar en la atención que ofrecemos. Ahora vamos a estar más enfocados a eso. Vamos a dar más vicios, vamos a dar más atención, vamos a estar más. Cáncer es muy sentimental, es muy maternal, es la luna, es, es, es el agua, es, es el yang. Entonces, vamos a estar abrazando, es la Virgen María, es, es Cocos Cali, etcétera, etcétera. Todo eso, es, todas las vírgenes es, es, es Cáncer. Entonces, en nuestra intuición maternal, o paternal, hombre o mujer, va a estar al tiro ahorita en este momento. En lo profesional, tenemos el 11 o los dos bastos, o las dos ¿sí? Tenemos ahorita, en este momento, lo es decir, estoy en el momento cero, ahora sí, ¿para dónde quiero ir? La carretera es de dos vías, no para arriba y no para abajo. ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? En este momento, si yo me quiero ir por lo material, me voy por lo material, que es el lado izquierdo de las iglesias donde entras y, y ves el, el Via Crucis, ¿no? Todo lo transaccional. Pero si me quiero hacia arriba, bueno, pues me voy por el lado derecho de la iglesia, que es donde vienen todos los celestiales del Via Crucis. Entonces, entonces, en este momento nos encontramos en lo profesional. El sol nos irradia en el centro. Tenemos a Génesis, que nos ofrece la dualidad también. Sí, a donde nos vayamos vamos a estar enfocándonos en un centro vamos a hacer un signo que a partir de ahora vamos a, a estar muy vamos a estar muy fuertes muy fuertes el zodiaco se va a respaldar un poco en nosotros este, en el sentido de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿por qué? porque vamos a papá y mamá ¿sí? y papá y mamá los estamos reflejando todo el tiempo de nuestra vida pero a partir de ahora se va a evidenciar más. En la salud vamos a estar excelentes. Este, agua, sobre todo agua. Vamos a consumir mucha agua. Vamos, ahora sí que vamos a ser camellitos, hipopótomos y cosas parecidas. Y vamos a tener que consumir mucha agua por las emociones que vamos a estar enfrentando. No estamos exentos de que encontremos situaciones fuertes, delicadas en este proceso de cambio que vamos a estar que estamos enfrentando que, pues, va a seguir el, todo el resto del año, definitivamente. Nuestro año es el próximo. Vamos a empezar con una, un año de armonía en el 2023, pero, por ejemplo, el parto nos tocó a nosotros en el 2022. Y en lo sentimental, pues, es hora de, es hora de cortar con los pasados. Es hora de cortar con el pasado, es hora de decir adiós a todo lo que nos estaba anclando. Es hora de decir, a partir de aquí empiezo nuevo. Cáncer en mis relaciones. A partir de aquí es: si yo prometí que voy a cambiar, voy a cambiar. Y si prometí no cumplir, es hora de pagar. Los de Cáncer, prepárense, porque la fiesta empieza en junio. Ahí está. Bueno, ¿No Están pues, muy activos los Cáncer. Ahí está, ya. Eh, qué bueno, qué bueno, me da gusto para los Cáncer. Y eh, aquí te hablan. Los ángeles diciéndote yo soy el ángel que desciende para cuidarte porque estás ante un desafío importante. Despreocúpate. Los ángeles estamos cerca para resolver lo que debes y es tiempo de actuar sabiendo que estás en el milagro. Estás con el arcángel Saldalfón que te está acompañando en este momento, luz dorada para ti. Y eh, te muestra el camino, te muestra, te muestra eh, muchas de las intenciones que hay que trabajar. Eh, y Buda, Buda te dice, gobiérnate a ti mismo según la ley. Esta es la simple enseñanza de los que están despiertos. El hombre nace inconscientemente, aunque tiene el potencial de llegar a ser consciente, pero continuará siendo solo un potencial, excepto que trabajes duro para desarrollarlo. Uno nace con la capacidad intrínseca de conquistarse a sí mismo, pero toda tu energía se vuelve extravertida. El vivir con personas que son extravertidas, ambiciosas, que desean esto y aquello, el niño empieza a imitarlo también, aprende de los demás, de los padres, profesores, sacerdotes políticos, aunque todos ellos están en el mismo barco. Algunos persiguen el dinero, otros el poder, la fama, pero nadie parece estar interesado en el propio ser, nadie parece estar dispuesto a realizar la gran peregrinación del autodescubrimiento, Buda, dice, gobiérnate a ti mismo, si de alguna manera estás interesado en el dominio, y quién no lo está. Entonces, interésate en el autodominio. No desperdicies tu tiempo tratando de dominar a los demás. ¡Pum! Ahora sí que Buda me hizo caso. <risa> Y a esto agrégale, le agregamos que cáncer tiene a la luna negra consigo a Lilith. Ajá. Entonces, oh, ya se han de imaginar cómo vienen las cosas, ¿verdad? Va a haber shoots de todo. Los amo, cáncer. Nosotros también los amamos. Bueno, está, ha estado divertido, ¿eh? la verdad, ha estado súper divertido este, estos horóscopos de, de este mes de junio <risa> no, y el cáncer, el cáncer va a llevar una fiesta increíble, ¿eh? increíble porque la responsabilidad que se le viene a cáncer el próximo año, que este es el entrenamiento para el próximo año está de miedo está de miedo, de veras ahorita se los digo yo echenlo a saco hasta saco roto, pero el próximo año se acordará <risa> así que vas a ver <risa> ok eh, vamos a ver sigue? Se, sigue Capricornio y por acá me habían preguntado si Pisces ya pasó, Marce Pisces no ha pasado, así que bueno pues ahí tienes todavía eh, información para ti Marce así que atentos con Capricornio eh. Capricornio en el trabajo bien excelente Vienen pruebas de ética, del deber ser. Viene, ¿cómo voy yo a mi futuro? No importa la edad que tengas, este, Capricornio, este, este es el momento de empezar a construir tu futuro, tu pensión, tu bono de vejez. Si el Capricornio ahorita está a menos de los 20 años, Empieza a trabajar tu profesión, que es a lo que te vas a dedicar definitivamente. Si te estás dedicando al restaurante de mesero y dices, pero pues es que a mí me gusta la medicina, pues deja todo y vete a una clínica. Déjalo, sí, de cero a todo. Yo tenía estudios fotográficos y los dejé de la mañana. Un lunes lo dejé y el domingo me empecé a dedicar a esto. Punto, así. Este es el momento, precisamente, de dejar todo... Y seguir tu suerte, trabajar por ti. En la salud, piernas, aguas, este, tobillos, aguas, cadera. Este, como vienen cambios en tu forma completa de vivir, son cambios muy bruscos. Capricornio, ¿dónde ¿no le pega? Los caprinos, las patas, cuatro patas. ¿sí? Entonces, tengan cuidado con sus piernas, tengan cuidado con los ata a la tierra, sentimentalmente, moralmente, éticamente, aguas con esos, porque esos pueden ser sus primeros baches a, a, a salvar. Y en lo sentimental, Capricornio, este mes vas a tener que ser responsable de todo lo que has hecho en el año. Te están llamando la responsabilidad. No es un mes malo definitivamente es malo. Los que no tienen pareja van a tener pareja antes del día 20. este, antes de que cambie la luna cáncer, cáncer ya lo van a recibir con amor, con pareja, calientitos, o sea, muy abrazaditos. Los que tienen pareja van a escalar al siguiente, al siguiente paso, que puede ser un compromiso, puede ser volverse papás, mamás, este, etc. Si son papás, tienen hijos, los nietos, o sea, ya viene una evolución programada con ellos pero si no han hecho la tarea este mes van a van a empezar los quiebres van a empezar los cortes este Sagitario este perdón Capricornio tiene la la desventaja de que los muros los brinca ¿sí? no es como Tauro Tauro llega y derriba los muros brinca los muros pero no sabe qué hay de otro lado. Entonces, Capricornio, si estás terminando una relación, evalúa qué estás terminando, por qué lo estás terminando, porque del otro lado del muro que estás brincando no sabes lo que hay. Evalúa primero. Bueno, pues ahí está, eh, Capricornio, la información para ti y lo que te comparten los ángeles. Yo soy el ángel que desciende en un momento especial. Ahora debes estar en calma. Abre tus brazos y levántalos al cielo. Confía en mí. Yo sé cómo ayudarte. Eh, te aconsejo que en este momento vivas y reconozcas todos tus dones espirituales. El arcángel Raciel es el que está contigo y veo un tono muy púrpura eh, que puedes eh, conseguir en una vela y si no, una vela blanca, eh, podría ayudarte, pero con la energía del arcángel Raciel, quien es eh, que te está acompañando en este momento para tus dones. Y eh, el mensaje de Buda que te comparte para ti es siéntate, descansa, trabaja. Deja. Estas tres palabras se sumerjan en la profundidad de tu corazón. Aprende a sentarte en silencio tranquilamente sin luchar contigo mismo, relajado. Recuérdalo. No es una postura de yoga que supone un esfuerzo constante, no es una necesaria postura de yoga. Siéntate de cualquier manera que encuentres relajada. Una silla puede servir también. Quédate en reposo y cuando la energía se acumule dentro de ti, comienza a ser creativo. Pinta, canta, baila o haz cualquier cosa que te guste para lograr que este mundo sea un poco más hermoso, un poco más cálido. Tenemos que crear el paraíso en la tierra. Ay, qué bonito. Y mira, a través de sus dones, a través de sus talentos, a través Yo de volé. lo que son, pues ahí está eh, todo lo que Capricornio puede compartir en esta tierra. Súper bonito, me encantó. Y eh, por acá, por acá nos dijeron, esta enid meda es Capricornio. Eh, qué bonito, ahí está. El, el este. Eh, la energía de Capricornio y ahora vamos tan tan, tan. es una persona queridísima por nosotros aquí en CAFA ah mira ahí está es presente persona, aquí con ustedes muy, transparente, muy linda muy linda persona le mando un abrazote donde quiera que esté ok mira ahora seguimos con Virgo y después sigue Piscis a ver Virgo vamos a ver qué, qué le dicen en este momento a Virgo tiene mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Se le están abriendo fronteras que tenía mucho tiempo de no, de no vislumbrar. Como que el, el Señor de los Anillos llegó al, al, a la cordillera por fin de la, de la comarca. Entonces dice, pues vamos a trabajar otra vez, empezar a volver a trabajar lo que hacíamos antes. Están regresando un poquito a sus orígenes, vienen, este, vienen maestros, vienen, vienen este, pruebas en lo profesional, en lo ético, en lo moral incluso, este, que les va a dar una idea de transformación muy, muy padre, muy padre. Virgo ya lo venía trabajando desde febrero, marzo, por ahí, este, con la entrada de de la primavera, del inicio del año real, marzo 21, este, empezó la transformación muy profunda Virgo, y ahorita está dando las muestras de, de ese precisamente, precisamente de ese cambio que en lo profesional, en lo ético, en lo económico, que está a tener. Virgo, mentalícense de que merezco, merezco, merezco, merezco. No agarren el dinero y lo pasan, no, agarren el dinero y digan... Este es fruto de mi trabajo. Esta es mi lana. Me partí el lomo para tenerla. Es mío. Si quiero, me compro una cerveza. Y si no quiero, no me la compro, pero me lo gasto, no sé, en una partida de cartas, en algo. Dedíquense algo de eso en ustedes. ¿sí? No agarren el dinero y lo pasen, porque este ya está gastado ya está desde antes de recibirlo. No. No lo hagan. No hagan. Ya no hagan eso. En la salud, en la salud volvemos a lo mismo. Vuelve a imaginar como, como el mes pasado hablaba del agua. En este caso, en este mes habla de, de que las enfermedades son, son emocionales para todos los signos. El mes pasado nos me decía para todos los signos que tomen el agua. En este, que todos entiendan que, que las enfermedades son emocionales. Tienen que cortar vivo con, con vicios del pasado. Este, tiene que cortar con esas cosas que le agüitan la vida, que le aplagan la mente, que le bajan la vibra, cada vez es difícil para Virgo levantarse, por un lado tiene Virgo, por otro lado, por un lado tiene Libra, por otro lado tiene Saturno que le están castigando constantemente, entonces, pues, agarren lo mejor ¿no? de Libra, equilibrense y de Saturno, bueno, busquen. Busque el exterior. Entonces, en la cuestión de salud, viene bien, pero tiene que empezar a contar pasados que le están arrastrando y cosas que le están haciendo viciarse su, su vibra. En lo sentimental, deja de dudar, Virgo. Deja de dudar. Volvemos al 11, al 2, a la cartera de ida y vuelta. ¿Sí? Volvemos otra vez a lo mismo como el signo anterior. sí. En este momento, ¿para dónde quiero ir? O me quedo en casa o me voy con el otro, con la otra, no sé, no sé. La igualdad que tengas en este momento, ¿sí? Apóyate mucho en Géminis, apóyate mucho en Libra, vuelve otra vez a lo mismo, o sea, busca, busca de la salida. No te quedes más, no te quedes donde estás, simplemente busca evolucionar. Si tú opción más viables en el hogar, bueno, plantea nuevas situaciones, si es con una pareja, plantea una nueva relación con la pareja, si es con tus amistades, plantea las nuevas, si es con una familia en general, plantea lo de nuevo, pero no te quedas donde mismo, eso era evolucionar. Bueno, pues ahí está eh, la oportunidad eh, para todos eh, en este momento de de poderse, poderse ayudar en este momento, ¿no? de, de poder estar en, en esta eh, conexión. Y vamos, Virgo, el consejo de los ángeles para ti en este momento es, yo soy el ángel que conecta con el cielo, confía, sé como un niño. Los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías y hoy recibirás la más necesaria para ti. O este mes recibirás todo esto. Te hace bien también convivir con más amigos y saber que tienes amigos que son dignos de confianza Arcángel eh, Jofiel está contigo rayo dorado, eh, te guía este mes para ti, para que eh, te llenes de mayor sabiduría y te dicen sé diligente para hacer el bien si eres lento, la mente el deleito, eh, dele deleitándose con su maldad te atrapará dice Hacer el bien significa compartir, amar, servir, ser compasivo, pero estas son cosas que la mente miserable no puede hacer, pero jamás dirá, no quiero hacerlo, porque no sería muy diplomático. Lo diplomático sería decir mañana, posponer. La mente es muy burócrata. Si esperas, la mente te sugerirá, haz esto, haz aquello, haz el bien inmediatamente, ¿por qué? Esperar, te preguntan por qué esperar y dice otra, quién sabe, el siguiente momento puede que nunca llegue, puede que este sea el último momento, actúa como si fuera el último momento, actúa con esta urgencia porque la muerte puede sorprenderte en cualquier momento. No escuches a la mente. La mente puede seguir posponiendo las cosas interminablemente y antes de permitírtelo hacer algo, puede que la muerte te haya golpeado. Haz el bien porque inmediatamente sentirás la alegría. Uf. Así o más bonito. <risa> Y contactando ¿no? con este momento presente, ser compasivos, eh, la invitación siempre de es la compasión, y, y esto es, obsérvate de manera compasiva, ¿no? a ti y a los demás. De hecho, Buda, eh, digo por, por análisis, se ha determinado que Buda siempre ha... Vibrado por el lado de las vírgenes del lado maternal del papá, muy, muy, muy, muy cariñoso, casi, casi una mamá, este, con todos sus, eh, todos sus ejemplos y toda su educación que hemos recibido de Uda. En este caso, un Virgo vibra, vibra en el 6 que es la mamá, que es, el, es la comuna. Este, pero aquí ha hecho eco. En ese sentido, Virgo, las vírgenes, Buda, las vírgenes. Pues ahí está, Tomen nota, tome nota. Pues sí, porque es una energía muy compasiva, amorosa y apapachadora. ¿No? Y este. Y que solamente pues... con mamá las uh -huh. Y otra forma de desarrollo a través del silencio, porque maneja también mucho el silencio en, en sus prácticas. Eh, vamos ahora con. Pisis, pisis. Y gracias a Marcia por las estrellitas. Gracias, gracias. Este, aquí dice, ha rompido récord. Han dado estrellitas estas semanas. Mm, bendiciones, gracias, gracias por esto. Marcia. ¿Qué le regalamos? Un mensaje, ¿no? Ahorita se lo voy a mandar de manera este, privada. Bueno. Yo luego voy mandar un rey que a distancia no es que me diga qué lo que o si me deja que yo la analice y se lo mande, se lo mando sino que ella me diga qué, por dónde lo quiere ahí está, eh, Marce, contacte también a Facus aquí a Facumba que, que va a ayudar a ver, échale para Piscis yo aquí ya tengo listo para Piscis Piscis <risa> en lo profesional también viene bien Viene bien, ¿sí? Nada más, piscis tiene que cuidar mucho dónde está pisado ¿sí? eh, Tiene que cuidar mucho lo que habla, ¿sí? Por no querer abarcar, por ejemplo, un cliente. porque no se le vaya al cliente y lo va a prometer más? No, no. Piensa en lo que vas a decir, piscis Piensa en lo que vas a hablar. El pez por su boca muere, acuérdate. Entonces, el gancho está en el agua, de ti depende si lo, si lo pescas, pero ten cuidado, ten cuidado, porque las aguas también te van a estar llevando para, para prometer más cosas de las que puedes cumplir, no más sé centrado, sé centrado, sé de esos, de esos signos que primero analizan y después hablan, aunque te echen en cara de que es que no te mueves rápido, necesitas moverte más para amarrar a ese cliente, no quiero ofrecerle lo que no voy a cumplir. Y los clientes que amarras ahora, o la gente que convences en este mes, va a ser no para ahorita, sino para tres años más. Tres años más. Así es que, acuérdense, piscis lo que armes ahorita te va a durar tres años. Salud. Excelente, excelente. No tienes que qué preocuparte. Ahorita las cosas que traes son... Son ligadas a la depresión. Aguas con la depresión. Nada más analiza las cosas. Volvemos a la anterior, volvemos a, a lo profesional, analiza las cosas. Y dale vuelta a la página. Dale vuelta a la página. Ya, ya no duele. De, de hecho, ni siquiera duele. Aquí es el ego el que te está jugando una mala pasada. Entonces, aguas, aguas piscis con esto. Y en lo sentimental, ¿qué creen? ¿Los que traemos todos los signos este mes? Pensamiento, aire. Volvemos eh. a la carretera. Volvemos a la carretera de ida y vuelta. ¿A dónde quieres ganar? Quítate las dudas. Quítense ah. las dudas. Quítense eh, la intención de... ¿Me cortó? Bueno, pues ahora lo voy, lo voy a enamorar o lo voy a enamorar para que se quede. Para después dejarla o dejarlo. Ah. ¿No? Porque es espéciesis. Es especie entonces, recordemos al, al máximo exponente de su signo, ¿sí? Que hace 2300 años no les gustó lo que le dijeron y, y lo crucificaron. Acuérdense de él, ¿sí? Que tampoco fue por culpa de nosotros, pero lo crucificaron por su forma de pensar. Acepten eso, Piscis. No, no sean tan viscerales. Acepten el cambio. Quiéranse. Acuérdense que el cambio empieza dentro de nosotros, al exterior hacia los demás. Hay que querer a los demás. Si ¿sí? ¿Sí? no, ¿cómo vamos a querer? ¿Cómo nos vamos a querer si a nosotros no nos queremos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a querer a los demás? Hay que querer a los demás. Como empezamos con la energía de, de este mes, ¿no? La disponibilidad de este mes y, y tiene mucho que ver con esto también. Mucho. Y bueno. Es el máximo Ay, perdón, no sé si ibas a agregar algo más. No, no, está bien, está bien. ¿Está bien? De hecho, okay. este, este, este mes, Piscis tiene que estar muy pendiente a una nueva visión del hogar. Pero pues es redundar en lo mismo, porque el hogar no es el domicilio, sino es adentro de nosotros mismos. Bueno, pues ahí está, Piscis. Eh, tu mensaje vino por acá nos convierte, Angélica Velasco dice, creo que soy yo, soy un piscis de closet. <risa> bueno. ¿Son peligrosos? Son más peligrosos los de closet. Sí. Porque donde salen no. hay un desarrollo. Es una, una definición muy buena, ¿eh? Específicamente, ¿sí? lo hicieron hace 2300 años. Y mira que no, Muy no buena salió. definición. Besos, besos Angie, un abrazo, ya tiene rato que, que no platicamos. Eh, saludos también para mi bella Beli Ayala, que ella es este Virgo, me parece que es Virgo, una mujer muy guapa. Eh, Ah. dice Monix, dice Aries por favor, este uy no Monix ya, ya pasamos, Aries fue el primerito pero mira se va a quedar grabado este video y Está lo bien. vas a poder ver, o sea que sin problema vas a poder eh, escuchar tu horóscopo, casi fue de los primeros eh, bueno pues vamos a ver Pisces, eh, Los Ángeles sus recomendaciones para este mes es yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón Vive con pasión y comprométete profundamente con lo que más amas. Hoy el cielo te regala todo lo que te hace falta. ¡Wow! Te da todo. Y entonces te invita, te invita a vivir con gozo. Te invita a sentir que estás respaldada por el cielo y que te está acompañando la energía del arcángel Metatron. Veo mucho dorado eh, para este mes en ti eh, y bueno, pues es vive a través de esta misión, eh, a través de lo que tú, desde tu posición, desde donde te encuentres, hazlo y hazlo con amor. Pero vívelo de verdad en profundidad, con gozo. Y el mensaje de Buda para ti es para enderezar lo torcido, primero debes de hacer, de hacer algo muy difícil, enderezarte a ti mismo. Sí. Y dice: Uno tiene que aprender. ¿Alguien me, Alguien me platicó. Sí, ¿no? Uno tiene que aprender a mirarse a sí mismo con los ojos cerrados, observando en silencio. Pero no lleves a priori prejuicio alguno. Muchas personas te han dicho: estas son tus faltas. No lleves esa idea contigo o de lo contrario eso será lo que encuentres porque el pensamiento es muy inventivo. Deja al lado todo lo que se te haya dicho sobre ti, solamente recuerda una cosa, excepto lo que sepas por autoridad propia, no tiene valor, no tiene significado, así pues marcha sin prejuicio alguno a favor ni en contra, marcha completamente abierto y mira, si amas y sabes cómo observar, te encontrarás con el fenómeno más misterioso, ver una falta es disolverla, este es el mayor secreto de Buda, es suficiente con saber que estás Haciendo algo mal, no puedes seguir haciéndolo. Tan, tan, tan. ¿Volvemos a lo mismo? Si sí, ya sabes, <risa> ¿por qué otra vez? Ah, ¿Qué le mueves? Qué? <risa> ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Diles. <risa> es muy curioso el horóscopo de Pisces, porque pues está dando un claro ejemplo del ego. Es el ego lo que tienen que pelear Piscis este mes. Y este año, de hecho. Este sí, año. sí, es, es esa lucha interna este, que, que van, van teniendo y que muchas veces no se dan cuenta, o sea, como que se invisibiliza mucho y, y suelen caer en estos... Eh, tan... Tanto ataques como interiores, como esa lucha interna que constantemente tienen y que de pronto no saben y se pierden en, en esa lucha interna y que muchas veces no, no dimensionan todo lo que por estar tan entretenidos consigo mismos no, no dimensionan lo que hay en el exterior y cómo se, cómo se están proyectando y cómo conectan con los demás. Entonces es un trabajo de, de poder estar eh, con todo, ¿no? O sea, tanto interna como externamente en esa observación y este dice Marce dice y sí dice mi peor saboteador he sido yo misma y bueno pues ahí está no eh, la llamada de, de atención pero Marce tiene Marce tiene la, la escuela en casa uh -huh. no la conozco pero Marce tiene la escuela en casa sí. uh -huh. ahí se la dejo pues ahí está, a ver, de tarea, observa. Eh, y ahora sí, vamos con Leo. Y por favor, eh, aquí en los comentarios regálenos corazones, este, en comentarios y también envíenos ahí corazones o manitas arriba también. Y les recordamos que eh, me puedes encontrar en mis redes como Margarita Mercado, en YouTube, en Instagram, eh, puedes encontrar ahí toda la información. Y les recuerdo Próximo eh, martes 14 de junio iniciamos el curso de milagros. Curso de milagros. Ya está a punto de arrancar. Ahora sí, vamos con oye, Leo. Oye, no, no hemos regalado nada. ¿De qué? De nada. De nada. Pues tú dime tú qué quieres regalar. Va numerología o lectura de cartas en 200 pesos. ¡Pum! Va, sin miedo. Acabo con, no está mi equipo ahorita que me diga que no. <risa> o sea, va por mí. Bueno, pues ahí está, contacten a, aquí a, a Facundo, a, en su página, este Centro Holístico CAFA, con cada Kilo. Eh, ahí lo van a encontrar y ahí googleenlo para que este, pidan su súper su eh, descuento. En cuestión de, de esto y. Tú dime nada más los que este, los que contraten hoy pueden ser durante la semana, pero nomás los que contraten hoy. Ajá, que digan aparto mi lugar. Bueno, ahí está. Sí, 200 pesos los que me contraten hoy. No importa que me digas oye, me las lees el viernes, Ajá. me la lees el sábado. No importa. Nomás Ajá. los que contraten hoy 200 pesos. Bueno, pues ahí está, ahí está, pónganse atentos, pónganse atentos, este, y ahí para que puedan contactar aquí con Facundo, está padre Facundo, gracias por aquí a, a los, a los que nos, se mantienen fieles, mira hasta el final por aquí, este, y sigan compartiendo por favor, wow. sigan compartiendo, la verdad es que este programa se construye por ustedes, y ahora sí vamos con Leo, Leo, Leo, Leo. Los leoncitos, que ahorita están acorralados. Hay que tenerle miedo a los leones, que ahorita están acorraladillos. Leo, en, en lo profesional en este mes, tiene que cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Leo está entrando en una etapa eh, de madurez, por así decirlo. Una madurez muy, muy, muy especial que lo va a llevar y no sé por qué me habla del próximo año, no nomás en Cáncer, también en Leo y, y creo Libra, creo Libra o Capricornio me dijo una, también, que para el próximo año, este, Leo va a tener una, una participación muy, muy, muy preponderante en el comportamiento económico de los demás signos. Leo viene siendo como el número uno en la numerología, que si trabajas bien el uno, los demás números van a venir tranquilamente trabajar, ¿sí? si trabajas mal el uno, los demás van a venir arrastrando las, las consecuencias y los errores y se va a venir la bola de nieve, pero Leo no, Leo en este sentido está empezando a tratar mucho eso, pero tiene que cambiar su forma de pensar, si, ¿sí? este, en los, en los, la salud, cuidado Leo con las con los órganos propios de las emociones, estómago, riñón, hígado, tranquilo, acaricien al gatito, acaricien al gatito, de cabecita colita, acaricien, no. porque ahorita el Leo anda con la cola así, y cuando andan a los leones con la cola así, cuidado, ¿sí? Entonces, tranquilo, Leo, tranquilo, este, eh, los vientos y las mareas que ahorita estás enfrentando son simplemente una consecuencia de decisiones mal, mal tomadas en un pasado, acepta, acata, eh, regresa a la humildad que brinda el sol cuando se esconde en las tardes para renacer otra vez en las mañanas vigoroso y... e increíble, ¿no? Entonces, en esta ocasión, perfil bajo, perfil bajo, atiende, atiende y en la salud, este, pues deja pasar, toma agua. Agua. A no les gusta el agua. Agua. Toma agua. Vas a necesitarlo mucho. Y en lo sentimental, pues viene bien, Leo, viene bien. De hecho, Leo es de los pocos, si no el único signo que siempre le está yendo bien en el amor. O en las relaciones intrapersonales. Este, los demás son los que la, la pasan mal a veces con Leo. Pero Leo no, Leo es el rey. Leo, a Leo le vale, o sea... Yo soy el rey, tú quiéreme, punto. Y pues sí, hay que querer a leo. Hay que quererlo para estar bien con el mundo, hay que querer bien a leo. Entonces, leo, estás bien, nada más aprende que como el rey, el emperador se sentaba en el atrio de Zeus, en el coloso romano, ¿sí? se sentaba y nada más se hacía así o así. ¿sí? Todos los días de la barrera, Entonces, todo el mundo se peleaba allá abajo y él se. Desde acá. Él no se, no se no se rebajaba a ir a la Él desde arriba. Acuérdate de eso, Leo. Entiende tu lugar. Ubícate. Me encanta eso de ubícate. Ubícate, Leo. Ubícate. Ay, me das <risa> Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por la parte que me toca. A ver. Para que vean que los horóscopos son parejos, ¿no? Porque son tan hijos, los disfrazamos. Sí, pues somos humanos. Es parejo. Aprendiendo a ser humanos. A ver. Dije, yo soy el, el ángel enviado para darte una luz poderosa. La necesitas. Solo se aproximan grandes cambios en tu vida. Prepárate. Viene algo muy nuevo. Confía, actúa conmigo. Ese es el consejo de los ángeles y lo que te brindan los ángeles es mucha paz y armonía. El arcángel Raguel está contigo y dice eh, rodéate y visualízate siempre con esta paz y esta armonía. El arcángel Raguel está contigo en tonos dorados, dorados, blancos, casi, o sea, un, un tono dorado muy, muy clarito, muy tenue. Y bueno, el consejo de Buda es la maldad es tuya. El pesar es tuyo, mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza. El error, el mayor error que alguien puede cometer es pensar que el clima es creado por fuerzas exteriores. No lo crean las fuerzas exteriores. Es una decisión interior tuya. Es tu voluntad interior. Es tu elección. Sucede en el exterior, pero surge de la esencia más profunda de tu ser. Para verlo es necesario observar muy atentamente. Una vez que lo hayas visto, no es necesario vivir en el infierno. Pregunta: ¿Por qué ibas a elegir el infierno una vez que has comprendido que es tu elección? ¡Pum! ¡Oh! <risa> Adiós, con perdón. voy a comer, ya tengo hambre, ahí sírvanse, adiós. Y va muy de la mano en el sentido de que como seres vivos nos guiamos por el sol. Todas las civilizaciones y nuestros dioses solares, solares, se guían por el sol. Por ustedes. Entonces, si un sol no es pleno, la civilización masculina. Esa es la responsabilidad del ego Sí. Por eso es el papá y Cáncer la mamá. Por eso van juntos. Pues ahí está. Y. Pues es esa fuerza, ¿no? Que uh, de pronto quieres encontrarlo exteriormente y no, o sea, es interna, es, es toda interna. esa fuerza que, que surge desde tu interior, como te está diciendo, o sea, tú te esfuerzas por tu exterior, pero en realidad, o sea, el trabajo y el compromiso viene desde tu interior a ¿no? trabajar en esto, ¿no? De como lo que decías, como un buen emperador saber que es tu propia decisión y entonces por qué sufres por lo que estás recibiendo si tú mismo lo elegiste así, ¿no? O sea, porque eliges esa parte exacto de estar en ese infierno si realmente tú fuiste quien creó ese infierno. Entonces, ¿no? el mundo no está bien si Leo no está bien. Así es como queremos a Leo todos, es el papá. Si en la casa papá no está bien, nada está bien. Uh -huh. Ahora sí, ya cerramos con Acuario. Bellos Acuarios siguen por ahí, están ahí Acuario, Acuario, repórtese. Por favor, manden señales de humo que están ahí Acuario. Ya estamos cerrando, ya, ya vamos al final, ya vamos al final. No se vayan, no se vayan. No se vayan que siempre se pone bien interesante el programa. Y mira con el regalo de Facundo, así que ahí está, este, para que ustedes lo puedan hacer. Este, a ver, ahora sí. Acuario. Acuario. Moisés llevaba el vacuno en la mano siempre, ¿se acuerdan? De la figurita del viejito con un palito en la mano. Ese palito en la mano tenía marcas. Esas marcas marca el nivel de preparación que él tenía. ¿Sí? Entonces, Mercurio, este Acuario, perdón, Acuario ahorita lleva el vacuno a todos lados. ¿Sí? Ahorita Mercurio, digo, este marca. Ahorita Acuario es señor, maestro de todo lo que se agarre. Es el signo que mejor le va a ir de todo el Zodíaco. Tiene todo. Tiene economía, tiene salud, tiene sentimientos. Todo a su favor. Todo a su favor lo tiene. Acuario, disfruta este mes. Disfruta todo lo que tuviste que aguantarte. Disfrútalo este mes. Al menos... Hasta la próxima luna, que es el 15, 16, por ahí. La próxima luna llena. Aprovecha esta luna para iniciar. Iniciar cosas. Vas a iniciar con un tambor batiente. Y en la, la luna llena que viene, este, empieza tus oraciones. Para lo que tú gustes, empieza tus oraciones. Porque para el final de mes va a venir una escalada de cosas benéficas para ti que no te la vas a creer. De hecho, nadie se la va a creer. Si tienes un problema de dinero ahorita, de la nada te va a llegar un dinero que no sabes ni quién te lo debía, pero te va a decir, ahí está el dinero que te debía. ¿Quién me lo debía? Pero bueno, te llegó el dinero. Sí. Ese es acuario en este mes. Disfrútalo. El amor viene a manos llenas. No tienes pareja ahorita, vas a tener tres. Tú sabes a cuál agarras, o los agarras los tres. Poliamorosa Sobre todo los hombres Poliamorosa porque este mes, Uy, Acuario más porque Este mes de junio viene para los hombres muy, muy, muy gráfico muy gráfico lo que encontremos de Acuario va a ser masculino no importa que Acuario sea mujer la mujer de Acuario lo va a ver y va a ver una energía masculina, y esa mujer de acuario va a agarrar esa energía masculina y va a decir, va, pues ahora vamos a abrir puertas y yo las abro en no necesito de, de hombres para hacer lo que yo necesito hacer. Y eso lo va a hacer más atractivo para los hombres. Y va a ser una mujer de referencia para las demás mujeres, que a poco no les gusta eso. Entonces, Ajá. la vanidad en la mujer y el punto de referencia para el hombre... Están de la mano de Acuario en esta ocasión. Ahí está. Listo todo para ustedes, Acuario. Y el consejo de los ángeles que te dicen es, yo soy el ángel que cambia la rutina, pues lleno de magia la vida de los humanos. A ti te doy luz que necesitas este mes para crear tu propio paraíso. ¿Aceptas este regalo? Te preguntan los ángeles. Entonces, Recibe todo lo que está llegando. No lo juzgues, recibelo. Recibe. Tú recibe. Déjate de... querer. Sí. Que de pronto son medios complicados para dejarse querer. Pero es que um, Acuario tiene un gran defecto. Y es el defecto que lo distingue de los demás. Agarra la, la hoja de papel y piensa es que como no me quieres, pues mira. Es esa es pues sí. Y eh, los ángeles te dicen, tu, su consejo es vive eh, más en la naturaleza, trata de, de estar en espacios abiertos, en verde, eh, bosques, lagos, lagunas, montañas, playa, todo lo que tenga que ver con la naturaleza para este mes te va a venir muy bien, eh, te va a ayudar a hacer ese contacto de eh, sanar temas pendientes del pasado, eh, el arcángel Rafael de, también dice que sale aquí contigo para, para poderte ayudar en tonos verdes eh, y bueno pues está ahí y es eh, este equilibrio que, que tú requieres y precisamente hablando como lo dices el báculo de Moisés también el arcángel Rafael trae su báculo entonces ahí va eh, esta información también para ti y el consejo de Buda para ti Acuario es dice, <risa> como un, un doble caballo rápido bajo el látigo arde y se veloz la conciencia es fuego quema todo lo malo que llevas dentro quema tu ego tu codicia tu posesividad tus celos quema todo lo malo y negativo y realza todo lo bello lleno de gracia y divino y cuando lo y cuando lo safio y lo feo ha sido quemado, tu ser experimenta una gran agudeza, tu vida se llena de una gran rapidez, de una enorme intensidad y pasión, de una inmensa totalidad e integridad. Wow. Wow, wow. Es que tal este mensaje para Acuario. Miren la carta, está muy bonita. Y bueno, pues ahí está, ahí está de nuevo. Fíjate que a Géminis y a, y a Acuario vienen muy, muy de la mano. Digo, los trae Rafael, los está iluminando Rafael, a fin de cuentas. Pero el mensaje de Buda también viene muy de la mano. Pues acá, ahí está, bueno. ahí está. O sea, el, el quemar, o sea, esta parte de, de negatividad, o sea, me, inclusive hasta de verdad les invitaría a que hicieran como un ritual de fuego. Donde pudieran quemar esa, esa parte de lo que ya no quieren, de lo que le están dando cierre y, este, y poder iniciar eh, con ese ritual armonioso de, de fuego para ustedes, Acuario, eh, les vendría muy bien. o sea Y aquí les están hablando de manejen esta parte de los elementales, les están pidiendo aire, que es su pensamiento, fuego, que es esta parte de, de avanzar, de, de darle este... este pues literal es muerte a lo, a lo viejo, a lo pasado, a lo obsoleto, y darle esta cabida a lo que, a lo que se va a dar, a lo nuevo. Este, y bueno... de, hecho, de hecho, a las personas, como decíamos en un principio, este, a sus signos solar, busquen su signo ascendente o lunar. Son las dos opciones, pero yo me inclino más por el ascendente. Este, búsquenlo. Este, y comparen, por ejemplo, ahorita lo que dijiste de que el ritual de fuego, eh, yo les mencionaba una, una meditación, en este caso el ritual de fuego. Pero si soy cáncer y me está, está pegando con un acuario, pues tengo que hacer un ritual de fuego por las los emociones. Si lo estoy haciendo por Aries, pues bueno, va a ser por, los, por las papelerías, por viajes, por comunicación, cosas así, ¿no? Y por uh -huh. ser constante. Uh -huh. Y ese, para Tauro que aquí nos preguntan, el opuesto es Scorpio, entonces es todo lo que tiene que ver con la parte emocional y contactar con la profundidad y la transformación que la capacidad de transformación que tiene eh, Scorpio es, es de admirarse, o sea, es de los signos como el águila que se pica eh, para desplumarse y romperse el pico y después vuelve nuevamente a a surgir. Entonces, es, es de esa misma forma que, que nosotros debemos tener esa transformación, sí, de resiliencia, así es. Bueno, pues chicos, chicas, almas en conciencia, hemos terminado nuestros mensajes del mes de junio. Espero que sea un mes auspicioso, generoso, compasivo, amable eh, para todos ustedes. Eh, les recordamos que... Eh, Facundo lo puedes encontrar es en, centro, en la página de Facebook Centro eh, Holístico CAFA con cada kilo para que eh, lo localices y pidas tu descuentazo eh, y, bueno, y como pues, ya yo, tengo hambre lo yeah. hago extensivo para numerología y terapias a distancia ahí está, ahí está, ya está eh, y bueno pues yo les sigo recordando que tenemos curso que iniciamos 14 de junio, cambio de perspectiva de pensamientos, ya que le estamos haciendo manisha de puerco a, a Facus para que nos acompañe en nuestro este, curso y, este, y que también lo tome eh, gracias gracias a todos eh, por acompañarnos hasta el final, gracias por eh, ser de estos fans destacados, preciosos y bellos bendiciones y como siempre me despido deseándoles que un ángel los acompañe, los cubra, los bendiga los proteja, los lleve bajo sus alas eh, que les brinde paz, armonía abundancia, prosperidad siempre y que su hogar ah. esté plagado y lleno de ángeles que cuando llegue alguien se llene de esa curación, de esa sanación de esa energía positiva y que todos, todos establezcan ese pilar importante de salud, abundancia, amor en su hogar. Gracias, gracias por acompañarme y Facundo despídete adiós <risa> este me despido con una petición este sean felices este mes es para relajarse con todo lo que les dijimos de los signos, no importa, es general apliquémoslo en nuestra vida diaria, pero sobre todo seamos felices relajémonos este mes Descansemos después de todos los, los eclipses que tuvimos tan pesados este, y agarremos pila porque los otros dos que vienen van a estar más sabrositos. Entonces agarren pila, relájense. Y mmm, hay una persona que nos contacta, su familiar, un familiar murió recientemente con mucha música, adornado con mucha música o alrededor de música, que me contacte por favor. Okay. Que me contacten. ok, ahí está. Y que para alguien que, que ha perdido un ser querido por ahí que lo despidieron con mucha música, este, pues ahí está. Mm, esto. Gracias. Y, y por favor, contáctenos, Centro Holístico, CAFA. Soy la cara de un equipo, como siempre les digo, el espíritu institucional. Soy la cara de un equipo Multidisciplinario que los. Ya deberías de hacer un en vivo ahí en Centro Café para presentarlos y decir qué hace cada uno para que los conozcan. Nomás que quieran, no quieren. <risa> <risa> Por eso me mandaron a mí. <risa> este, Tremendos, tremendo, tremendo. los voy a presentar bueno. dentro de poco. Este, okay. Pero créanos, créanos, todo lo que llega con nosotros se va con mucho amor, que es nuestra principal misión. Pues ahí está. Ahí está. Eh, tomen nota y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.